Saludos, los que hemos estado aquí en el budismo un rato, hemos escuchado muchas veces que las cosas están cambiando continuamente, que todo cambia. Y aún así, continuamente estamos armando esta sensación de que la mayoría de las cosas no cambian, pero algunas cosas van a cambiar. ¿Mm? y así ponemos muchas cosas al fondo y dejamos de pensar en ellos enfocándonos en los que quizás están cambiando mientras en realidad todo está cambiando todo el tiempo pero todo estar cambiando todo el tiempo no quiere decir que todo lo que hubo el momento anterior ya como se convierte en su opuesto ¿No? las cosas cambian porque las condiciones están cambiando y no todo cambia de una cosa para la otra en el mismo momento. Hay continuidades, pero las continuidades también en su momento pueden estar cambiando. Y cuando hablamos del camino budista, estamos hablando de un camino de transformación, donde... No solo que queremos vivir con ojos abiertos a la realidad, que las cosas están cambiando, sino que el cambio es una oportunidad. Transformación es un tipo de cambio. Es un proceso de cambio. En este camino es un proceso intencional. Y esto es un modo de decir que cuando tenemos cosas que cambian para otra cosa, siempre podemos reconocer que hay simultáneamente fines e inicios. Cada vez cuando algo se acaba, otra cosa inicia. Y lo menciono porque tengo la tarea hoy de compartir con ustedes un cambio que se está llevando a cabo en nuestra comunidad y quiero, eh, y esto es una, algo que compartir que la verdad no, no es la como conferencia más fácil que estoy dando. Me, me da algo de nervios estar hablando de esto, la verdad, eh, pero cuando... Uh, exploro y comparto lo que está cambiando. También quiero uh, indicar o insistir en las cosas que no han cambiado, que siguen ahí, que podemos contar que aquí hay cierta continuidad dentro de la transformación. Y una de las cosas más importantes que está continuando es que nosotras cinco vi viviendo aquí en la casa de Armadata, residentes, todas estamos unidas, estamos comprometidas la una con la otra de apoyarnos en nuestros procesos de trabajo y de transformación y seguimos unidas y comprometidas y entusiastas sobre todo. ...con los proyectos que estamos levantando junto con todos ustedes. Y tenemos muchas cosas programadas para este año que, que siguen igual en marcha. Y cuando hablamos de cosas que cambian, como mencioné, las cosas cambian porque las condiciones cambiaron... Y el cambio que quiero explorar hoy surgió a raíz de diversas condiciones internas y externas que han ido cambiando. Y quiero como explorar lo que son para mí las principales, o alguna entre las principales. Y uno es de reconocer que trabajar en el camino espiritual y sobre todo en el camino budista es trabajar con las identidades, de reconocer la forma en la que al dar las ideas que tenemos de nosotros por reales, terminamos limitándonos. Que cuando hay una etiqueta, un rol, una identidad que pensamos esto soy yo, implícitamente estamos diciendo que yo no soy todo lo que no sea esto. Y al mismo tiempo, cuando dejamos una condición por una identidad por real, eso obstruye el proceso de autorreflexión sobre lo que realmente soy y podría ser. Porque ya soy esto. ¿no? Y la noción que vamos armando a través de las identidades de lo que somos queda inserta o atrapada en algo que damos por definido. Y puede ser definido por la sociedad, no nada más por nosotros mismos. Y tomamos esto que está definido... Nos identificamos con esto y ahí crea un tipo de circo. ¿No? Y aquí en este mismo canal hay muchas reflexiones y conferencias sobre las identidades, así que no creo que necesito elaborar mucho más. Pero es fund fundamental en este camino que estamos traba trabajando para liberarnos de la sensación de ser estas identidades. Y en este mismo espíritu, cuando me hice moja hace 24 años, lo hice con una sensación de estar tirando en el aire todo lo que pensé que era, todas mis identidades, todas las etiquetas que tuve. Y fue una realmente una experiencia increíble. Y sí fue un fin a lo que antes había pensado que era y un inicio de un proceso de descubrimiento y exploración com completamente abierta. Sin estarme diciendo, ahora eres esto. ¿Sí? Sino a ver quién voy a ser. Cuáles... No, de las partes de mí, ¿no? van a continuar cuáles ya pueden irse de no relevante, qué más puede ir brotando y, y creciendo. ¿Mm? Y al mismo tiempo de hacerme moja, me hice moja. Y esto en sí es asumir una nueva identidad. ¿no? Y para nosotros que crecemos en las Américas o en Europa, como no tenemos mucha noción de qué es una monja budista. Es algo como un poquito vago. ¿no? Y tú ves, la gente no sabe como, ¿no? muchas veces como te abrazo, te saludo, te miro, no te miro, cómo interactuamos. Porque en... Nuestras sociedades no es algo muy definido o conocido, pero dentro de las sociedades y, y, y circunstancias budistas, sí es algo muy definido y muy como marcado, como es esto. ¿Mm? Y en el transcurso de los años, obviamente se, con, se convirtió en un esto, que yo soy esto, una identidad que fue definida no solo por mí, sino por todo lo que me rodeaba, ¿no? toda la institución monástica tiene algo que decir sobre qué es una monja o no, y todas las... Expectativas, idealizaciones, proyecciones que, que tenemos. Y que sí, más o menos, uno descubre que eh, la, hay cierta idea de que, ah, una monja, dependiendo de la persona, una monja budista ha de ser a un paso de iluminarse, o... Una reliquia de un sistema anticuado patriarcal, patriarcal, ¿no? dependiendo de la persona que observa. ¿No? Y esto, esta, este rol de moja también es un rol donde parte del rol es representar algo. ¿no? Ser un símbolo. Y esto es otra manera en la que mi experiencia, mi modo de vivir el rol fue cada vez más para mí algo que estaba impidiendo los, los procesos de, de total abertura a las posibilidades de lo que podría ser que necesitamos para la transformación radical que estamos intentando llevar a cabo dentro de nosotros y hasta junto con el rol de maestra y de figura pública se empezó a convertirse para mí personalmente en algo que sentía como un obstáculo para realmente yo poder tener este espacio de descubrimiento real, porque estas cosas ya están decididas. Y y hay un rol que hay que cumplir. ¿Mm? Y no es un rol neutral. El rol de monástico, una de, de las ideas que podemos tener con rol de moja, es que una moja es buena. Es una, es una mujer buena. Y ya que... Pensamos en términos dualistas. Si una monja es buena, ¿qué, ¿qué es el adjetivo que estamos dejando ahí para las demás mujeres? O las demás personas que no son monjas o monásticos. Una monja es una práctica seria. Esto es el modo dualista de pensar que tenemos. Y es parte de la realidad. Pero en, en este caso, en mi caso, colaborando con ustedes, intentando construir, no, no sé si, ¿no? Una, un movimiento, una comunidad, una iniciativa, una, un sueño de poder realmente juntos estar despertando y creando condiciones para que sea un mundo más despierto, en este proyecto yo he empezado a sentir que, que yo estar aquí en el lugar donde estoy siendo moja estaba teniendo o dejando abierta la posibilidad de tener un efecto de, de implícitamente desempoderar a otros porque yo desde aquí comparto, ¿no? Y no solo es como esto de bueno y, ¿no? y, y practicante seria, sino tenemos todo el tema de la autoridad religiosa. Y sobre todo como para, ¿no? para nuestras mentes, esto tiene la posibilidad de combinar miedo intimidación en nuestra relación con las personas que nos están acompañando en el camino y la posición donde entramos en diferentes relaciones o interacciones es muy difícil siendo moja que no hay una sensación, aun, aun si uno no quiere generar esto, que es parte del paquete que necesitamos cuidar y mirar, que hay esta idea de que ah, es mi superior. Y eh, para mí específicamente como alguien que ha estado enseñando, que ¿no? a quien se ha pegado también este rol de maestra, este tipo de dinámica me parece realmente algo a, a evitar y cuidar. Y esto es especialmente el caso en todos los países donde la religión, ¿no? la conversión a una religión se llevó a cabo de la mano con conquista. El tema de la autoridad ahí va a ser inevitable. Y no solo en los lugares donde nos hemos movido, sino también en los lugares de donde hemos venido. Este aparato de jerarquías ¿no? y de expectativas de alguien monástico o maestra va a estar ahí manejando una autoridad, también lo importamos. Y de mi parte yo he, lo he mencionado en en diferentes reuniones y lo hemos empezado a trabajar en la comunidad amplia y en los equipos de trabajo de empezar a reconocer que hemos importado sin cuestionar suficientemente y casi sin cuestionar modelos de relación donde la autoridad de la maestra es demasiado vertical de forma que que lastima eh, la confianza en su propia práctica de las personas, porque hay esta autoridad que me va a decir que sabe más, a que yo necesito insertarme. Y también es dañino para las mismas personas en posiciones de autoridad, que terminamos lastimando a personas que no son muy importantes porque estamos manejando una relación desde un lugar donde ni para nosotros es cómodo, pero de alguna forma es el rol y tenemos que sacar las cosas en adelante y, y en mi caso y en el caso creo que de nuestra comunidad yo había vivido muchos años en la India y tenía... He tenido la oportunidad de estar muy cerca a grandes maestros tibetanos diferentes, de diferentes escuelas y tener como esta sumersión en este modo de hacer las cosas y de manejar las relaciones y la relación de maestra um, y discípulo que yo siento que que aceptamos, o yo acepté sin analizar bien, aunque no era para mí personalmente tan cómodo, pero lo acepté por mi confianza que, pues, estoy aprendiendo del Dharma, del Budismo, de ellos, ellos saben cómo hacer las cosas, y un insuficiente cuestionamiento si, ya que, nos dan el dharma también tenemos que recibir sus configuraciones sociales que son configuraciones de no, que, que no, no han pasado por los mismos procesos que, que nosotros hemos vivido a lo largo de toda la forma de vivir que tenemos y esto para mí es un gran tarea que yo tengo enfrente en a mí de ver todas las maneras en las que nosotras hemos aportado a que así ah, esto es el rol y hemos contribuido a que hubo una autoridad demasiado vertical y seguir contemplando sobre el tema pero no que ahora yo voy a decir cómo hacerlo horizontal ¿no? Justamente para que, para que salgamos del modelo, ¿no? De que ¿no? desde arriba nos van a decir cómo hacer las cosas. Y esto es un modo de decir que hay, hay un intento y una inquietud de, de abrir espacio para procesos de transformación que son compartidos y también para, mi pro, para mis propios procesos de, de transformación y estos son como dos condiciones una condición interna de sentir que las identidades y los roles habían empezado a, a ser limitantes en, en este proceso de, de poder ver sin ya haber decidido tantas cosas eh, o necesitar llegar a, a ciertas respuestas por la identidad o rol que uno tiene y también por todo lo que pone en movimiento en las relaciones, estar hablando desde cierto lugar. Y cada identidad que tenemos va rodeado de símbolos, ¿no? representa muchas cosas. La identidad eh, monástica incluye representar la institución monástica del budismo eh, la identidad de moja ¿no? está indicando cómo caminar cómo sentarte como comportarte pero también estás estás en tu ser estás como representando toda una la comunidad monástica ¿no? y Sí, necesito reconocer que una de las condiciones que me ha llevado a la decisión que he tomado eh, ha sido mis propias experiencias eh, a raíz de haber eh, he tenido una petición de algunas amigas monjas que habían sido abusadas por un monje budista, un monje con un rango muy alto, de escuchar sus historias eh, abuso que, que se llevaba a cabo durante más de una década y a raíz de esto como se corrió la voz mi nombre ya empezó a circular en el aire como que tú puedes ir con ella si, ¿no? si necesitas hablar ¿no? y empecé a escuchar confidencialidades de varias monjas y mujeres laicas que habían sido eh, abusadas por eh, sus maestros muchos de ellos eh, siendo monjes eh, eran confidencialidades que muchas de las denuncias nunca van a salir a la luz por lo que implica para la persona denunciando todo lo que sigue y por decidir priorizar su propia sanación de la experiencia. Y intenté como trabajar un poquito desde dentro del sistema de, ¿no? de in, impulsar que se lleve a cabo los procesos según el código monástico para investigar y, y muchas personas, incluyendo personas en, con, con posiciones relativamente altas, no se sentían en condiciones de hablar abiertamente o, o públicamente de lo, que, de lo que de los abusos que habían conocido. Y, y e, esta experiencia necesito reconocer que ha dejado una huella en mi que, que no puedo negar. ¿Mm? Y la, el impacto de esta experiencia no era de dejar el Dharma, de ya desconfiar en el budismo, porque aquí hay abusos. El impacto que tuvo en mí fue para mí muy importante, doloroso, pero importante de haber entonces ¿no? ¿En qué confías? ¿Qué realmente ves que funciona? ¿Mm? Evaluando como con, Sin límites del cuestionamiento. Puedes, como yo me dije, ¿no? Puedes cuestionar todo. Porque tú necesitas llegar a una base firme. ¿No? Aquí están pasando cosas como... Que, que sí, muchos focos rojos. Entonces, ¿esto funciona o no? Y... Me llevó a evaluar en lo que finalmente creo que es el único lugar donde realmente puedo medir los efectos que es en la mente, en mi propia mente. Y yo he com, comprobado y confirmado que, que, que las enseñanzas del Buda sí funcionan para mí totalmente. Y al mismo tiempo tuve que reconocer que no, no me sentía de todo cómoda representa, representando toda la institución. Y creo que ya se habrán más o menos adivinado cuál fue la decisión que tomé, ¿no? Quizás la ropa es una pequeña pista. Eh, la decisión que tomé después de realmente mucho tiempo de contemplarlo y dudarlo y comprobarlo y aclararlo y, y, y hablarlo. Llevamos más de un año aquí hablando esta posibilidad entre nosotras, pero la decisión que tomé era de entregar mis votos monásticos y continuar como laica. Y y los procesos de contemplarlo realmente pensé mucho eh, y lo que ralentizó mucho este proceso de llevar a cabo la, la decisión era la inquietud de, de no lastimar, de, de, de no querer dañar, ¿no? de no querer poner ¿no? O, o desestabilizar o, o, o lastimar de la forma que sea, sino... ...de asegurar que la forma en la que lo hacía y la forma en la que continuamos realmente fuera una aportación para que no solo mi proceso interno sea más despejado, con más espacio interno, despejado de las identidades que, que después de 24 años que se solidifican un poquito sino también para todo, todos que estamos practicando el dharma juntos, para que realmente sea un proceso de, de maduración para mí, que lo veo así, y también para toda la comunidad, ¿no? de, de salir un poquito de donde estábamos y cada quien tomar nuestros asientos con más confianza en un plano... Más horizontal. Y también quiero realmente como enfatizar que si fuera yo una monja desconocida, sin ninguna carga pública, viviendo en un monasterio, sin estar representando en YouTube a nada, eh, sería algo diferente, una situación diferente, ¿no? y por esto la situación de las otras monjas es distinta, y cada una de ellas va a tener la oportunidad de hablar por sí misma cuando yo finalmente dejo de hablar aquí, um, así que no voy a poner palabras eh, en su mente, pero um, yo me siento contenta porque siento que, por lo menos en esta fase, Um, hemos podido realmente cada quien mirar como realmente ok como ¿no? en qué me paro como moja en qué me paro en el dharma o en el budismo como laica y que es, nos estamos fortaleciendo y las monjas siguen mojas y seguimos juntas y también quiero externalizar cuánto valoro el camino monástico. Fue para mí realmente no, un tesoro que yo guardaba muy cerca al corazón muchos años y no, no lo dejé para nada leve ni impulsada por reacciones a ninguna situación ni emociones explosivas. De hecho, llevé a cabo una ceremonia aquí con las monjas en febrero. Ya llevamos unos meses nosotras pudiendo familiarizarnos con esta nueva configuración y ¿no? como bueno, todavía tengo ropa de este color pero como familiarizándonos con, ¿no? con, con lo que iba a marcar los diferentes roles que tuvimos ¿no? y, y esto ha sido un, un tiempo para todas yo creo, como reflexionar sobre lo que implicaba y para mí confirmar que aunque no soy ya moja, realmente respeto profundamente a quienes están caminando en este camino, que es un camino que aporta cosas que siempre consideraré sumamente valiosa y, y, y venerable, la, el entrenamiento en la ética. La vida en comunidad, trabajando con las emociones difíciles en comunidad con otras mujeres que saben exactamente cómo se ven estas emociones y saben perfectamente bien cuando están brotando y todas tenien, teniendo este compromiso de ser condiciones para el trabajo de las otras, para mí sí es una vida sagrada. ¿No? Y yo me considero profundamente afortunada que las monjas eh, me aceptan de continuar viviendo aquí con ellas. La intención es de seguir viviendo en comunidad, seguir practicando como mujeres, como con este compromiso de despertar juntas de apoyarse mutuamente de explorar otros modelos para, para ser y para estar y para despertar, para crecer juntas. Yo valoro y respeto su valentía en vivir una vida que no es familiar para nuestras familias, para nuestras sociedades donde Muchos en la familia o rechazan o dudan o temen que estás en una culta o sencillamente ya no te entienden porque realmente estás en otra cosa desconocida ¿no? y toma mucha valentía y sé que la motivación es muy sincera y también el compromiso que te hace luchar por mantener tus votos, incluso en las situaciones más retantes. Estas son cosas que, que veneraré y respetaré y apreciaré siempre. Y sé qué implica y cuánto trabajo cuesta porque yo pagué este costo yo misma mucho tiempo. Y por lo mucho que lo aprecio sencillamente se había ido naciendo dentro de mí esta claridad y esta convicción que por lo mucho que lo aprecio había llegado a la conclusión que, que ya no era mi camino. Y la intención, como dije, es de seguir formando parte de esta comunidad residencial maravillosa y intentando explorar nuevas configuraciones. Nuevas configuraciones entre nosotras, donde la base sigue siendo, porque ellas me están aceptando en su comunidad monástica, ¿verdad? Pero nuevas configuraciones, ¿no? mirando cuáles son las implicaciones de diversas identidades, cómo podemos cómo apreciar y respetar las diferencias. Y creo que esto es algo que necesitamos ¿no? también en cualquier comunidad en la que nos encontramos. Y dentro de la comunidad eh, laica, la comunidad, perdón, la comunidad amplia, de seguir como explorando nuevas formas de relacionarnos, de no vernos que yo estoy aquí y todas están ¿no? en otro lugar. ¿no? y esto, este proceso es un proceso que, que va a ser un proceso de transformación, ¿no? de evolución o de cambio gradual donde todos estamos viendo cómo ahora vamos a relacionarnos y practicar el Dharma. ¿Mm? Y siento que sí estoy o he despedido un modo de ser, de identificarme y estoy iniciando un nuevo, el, la ceremonia que llevamos a cabo en febrero para hacerlo es, es algo interesante en el budismo, la ceremonia y el permiso de asistir a la ceremonia y todo que está involucrado en recibir los votos monásticos es nada fácil. Mucho esfuerzo y procesos y, y cosas a, pasos a pasar y una ceremonia bastante elaborada. Para salir, para dejar los votos y salir del de camino monástico, uno tiene que decir dos palabras a alguien que los entiende con la intención de dejar los votos. No es nada más decir las palabras como alguien te pasa una carta, te pide leerlo y dices ya, ching, perdiste tus votos, ¿no? Decirlo a una persona. Y esto es para mí interesante que en el momento en que ya no es el camino, si realmente es serio, no te van a detener, ¿no? Y... Y esto para mí me hizo detenerme yo mucho porque, no, esto tiene que estar realmente muy, muy asentado. Y armamos una ceremonia con un día de práctica de vajasadva, de purificación, que, que yo hice, no, no todas, ¿no? Y después un día de regocijo y dedicatoria y después una ceremonia que llevamos juntas. Y desde entonces empieza... Para mí todo un proceso de, de aprendizaje, de, sí, de vestirme diferente, pero de reconectar con el cuerpo de otra forma, incluso como estar frente a la cámara sin el hábito superior es como raro, se siente raro, son 24 años, es ¿no? más que la tercera parte de mi vida y más que dos terceras partes de mi vida de adulta en un modo de ser. Así que es un proceso de mucho aprendizaje, de mucha reconstrucción de relaciones, incluyendo relaciones que yo siento como realmente quiero retomar desde otro lugar, ¿no? relaciones que por el rol y la autoridad y el manejo de la autoridad que hubo, que yo siento, yo sé que, que se lastimaron. Yo quiero tener el espacio para ¿no? realmente poder afrontar lo que hay que cambiar y, y ver cómo juntos lo podemos cambiar, ¿no? Y confío que por ello hay mucha oportunidad ahora para crecer. ¿No? Y estamos aquí para esto, ¿Verdad? Y como unas últimas cosas que, que cuando empecé a, a comunicar esta decisión a algunas, a, algunas amistades en el Dharma, eh, alguna cosa que me pidieron era de, de definir qué iba a ser, qué iba a ser ¿no? Ya no eres moja que eres, medio monja laica, laica con votos y, pues, medio moja esto no existe, como tomas todos los votos o no los tomas, así que medio moja no, no es una opción, ni cuarta moja, ni octava moja, ni nada, um, y, aparte de esto, sí me siento muy renuente, de ahora poner una nueva etiqueta y mira esto, ahora esto, voy a hacer esto, esto es el nuevo rol que voy a tener, precisamente por todo, todos los procesos, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, pero sí voy a tener, no voy a tener votos monásticos, pero tengo los otros compromisos y votos... Que, que uno que, que, que he asumido en otros contextos de bodhisattva, etc pero lo que siento es que tenemos en este momento la oportunidad de explorar ¿no? quiénes podemos estar juntos sin estar montados en algún lugar ¿no? de, de, de, de ver que para las mujeres hay muchas opciones, que quizás hace dos generaciones no hubo. Tengo una amiga, moja, alemán, que me contó que ella se ordenó bastante joven a los 28 años, seis años, por ahí. Y uno de sus tíos le dijo, pero por qué, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te hiciste moja? ¡Eres bonita! Hubieras podido encontrarte un marido. Y ya es cada vez más obvio que, ¿no? que hay muchas opciones, que no tiene que ser ah, una monja o una ¿no? mamá. ¿no? Hay múltiples, incontables opciones que tenemos. Y lo básico es que desde donde estemos, estemos practicando, estamos mirando lo que son realmente nuestros valores, nos estamos, nos estemos desarrollando y estemos aportando lo que vamos descubriendo a los que nos rodean. ¿No? Y en este momento, en este proceso de, de continuar sin tanto, tanta definición o etiqueta o identidad, yo continúo con todo lo que recibí de mi formación como moja, que esto siempre será una parte de mí y también una base muy importante para todo mi camino, que sigo en el Dharma, pero de otra modalidad, y que los cambios despejan, ¿no? Crean más espacio. Yo espero que este esté creando más espacio, no solo para mí, sino para todos. Movernos y relacionarnos desde otra, otro lugar, de estar teniendo más confianza, quizás, en nuestra propia habilidad de discernir ¿no? y, y llevar a cabo todos los procesos que el Dharma, el Budismo, invita a todos nosotros de tomar y en este proceso de construir nuevas formas de relacionarnos, ¿no? todos estamos, todos que queremos participar somos partícipes. ¿No? Y mientras nosotras aquí seguimos explorando diferentes formas de vida colectiva, ustedes también pueden hacerlo haciendo crear sus propias comunidades intencionales, queriendo compartir principios ¿no? y compartir ¿no? un camino. ¿Por qué no? Esto no está limitado a, ¿no? a nosotras. Y en este proceso, ¿qué tipo de comunidad espiritual quieres? ¿Mm? cada quien tiene que decidir y parte del salir de, de otro paradigma que yo estoy proponiendo es que esto es algo que se va descubriendo y trabajando en conjunto que no hay ninguna persona que sabe más ¿no? y que va a decir que por ahí va la cosa ¿no? Bueno, espero que este ejemplo de impermanencia eh, pueda eh, no eh, causarte demasiado shock, que en el budismo se considera la muerte la última enseñanza de un maestro o maestra, y que bien que en este caso... Eh, la impermanencia radical no es de cambiar de una vida para otra, sino de cerrar un capítulo respetando, honrando, valorando todo lo que implicó y abriendo un nuevo. ¿no? Y todos ustedes han sido una parte integral a todo el camino monástico que yo he vivido, sin su apoyo, literalmente lo, no lo hubiera podido vivir. Yo les ofrezco a ustedes los frutos, que los disfruten, que sean de utilidad para ustedes, y ahora iniciando una nueva fase, aspiro y anhelo que lo que sea que ahora un brote de beneficio pueda también ser para ustedes. Y quien quiere formar parte de este nuevo proceso de descubrimiento y construcción, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y ahora las otras monjas. Ellas la el saludo final. Un abrazo y saludos. Me da la impresión de que este momento es eh, la manifestación de que las aspiraciones y los compromisos que una y otra vez recitamos al inicio de nuestras prácticas como motivación, o al final, cuando hacemos alguna actividad que realmente eh, aporta a nuestro propio crecimiento o como un eh, servicio a la colectividad, que estas aspiraciones y estas eh, dedicatorias si sí se cumplen, y una de ellas que una y otra vez hacemos es que, que nos convirtamos en una condición propicia, favorable para el crecimiento, no solamente de uno mismo, sino de todos, de todas. Y ahora nos eh, eh, encontramos en un momento en el que, por esta transformación que estamos viviendo en la comunidad, nos damos cuenta que hay, hay una madurez, hay algo que ha crecido dentro de nosotros, que no depende de formas eh, convencionales, que depende de lo que nos motiva para eh, continuar creciendo nuestro camino. Así yo siento el proceso de Dancho como algo que no es solo de ella, en la medida en que pues, estamos bastante eh, inter conectadas, no solo personalmente, pero como comunidad que durante muchos años fuimos construyendo, sosteniendo, creando, inventando, re con, reorientando y como comunidad amplia también, así que este no es solo proceso de ella, es un proceso que, todos, eh, que nos está también impactando a todas, influyendo a todas, es un proceso este, que respeto mucho y que me siento gozosa de presenciar. Y también me da una gran sorpresa. El, el cambio y la transformación de Dancho no me sorprende tanto. Ella, si, desde que la conozco, me ha estado sorprendiendo <risa> con su intrepidez para encontrar siempre la forma adecuada, que nos dé el espacio adecuado para hacer lo que necesitamos hacer, más allá de convencionalismos y al mismo tiempo con muchísimo compromiso con, con los principios. Pero lo que sí me sorprende ahora es ver que en el proceso de ella, cuando yo me veo a mí misma, descubro que mi convicción de ser monja como la forma uh, adecuada para seguir creciendo y para seguir caminando en esta vida espiritual, en esta vida de transformación y de servicio con el dharma. Este, está eh, totalmente eh, viva, está realmente fresca, como si apenas me hubiera ordenado. Y yo creo que esta frescura y esta vivacidad depende precisamente o tiene que ver precisamente con esto que hemos construido en la comunidad, de sí permitir que cada quien vaya floreciendo y definiendo de acuerdo a sus propios procesos internos, de, propios, de acuerdo a sus propias inclinaciones, a su propia personalidad, en qué forma y qué tipo de condiciones necesita para seguir madurando. Y esto es lo que permite entonces que estemos eh, ante esta nueva etapa, con, eh, nos sintamos eh, familiares eh, en el sentido de mucha certeza de hacia dónde vamos y mucho gozo de ver que los cambios no son algo que nos intimidan ni nos confunden, sino que nos están permitiendo continuar con lo que nos hemos propuesto. Bueno, como ya ustedes se acaban de enterar, nuestra comunidad está enfrentando un nuevo cambio. Yo lo veo como un nuevo reto y como una nueva oportunidad. Una oportunidad en el sentido de que algo que hemos construido ya por tantos años, de momento llega algo que no es igual que antes, pero ¿cómo podemos seguir siendo la comunidad que hemos sido? Y yo digo, sí, seguimos siendo la comunidad que hemos sido porque seguimos con los mismos valores básicos que nos unieron a ser esta comunidad, que es el amor, que es el deseo de servir a, la, a otros seres, que es el deseo de desarrollar una ética, que el camino monástico nos da unas herramientas y unos parámetros como para fortalecer eso, perfecto, pero si alguien en su camino de exploración siente que hay otro rumbo, también es válido, ¿no? Y además esa persona tiene todo un total entrenamiento de más años que nosotras, que sigue ahí, que no se pierde, que sigue constante. Entonces yo digo, hay cambios físicos, visuales, habrán cambios quizás de, de, de, de hacer las cosas de otra manera. Estamos en un proceso ahora de exploración, de ver cómo hacemos esto factible dentro de una comunidad mixta, por decirlo así, ¿no? Y yo lo que me da es como mucha esperanza y mucho... Este, una, una manera de, de poner en práctica todo este alma que tenemos dentro, ¿no? de, de, de aceptar a la, la diversidad, de ir en conjunto construyendo nuevas formas de hacer las cosas que quizá a futuro, quién sabe qué impacto pueden tener. Entonces, pues, ahí está, yo sigo aquí firme con mi convicción de ser monja, las otras monjas, imagino bueno, que también, <ríe> cada quien dirá cómo está, pero... Pues De mi parte, el mensaje que yo quiero llevar es que seguimos juntas porque nos unen los mismos lazos que hicimos desde el principio de esta comunidad. Amor, deseo de servir, desarrollar compasión, transformar nuestra mente, trabajar con nuestra, con nuestra clecha, este, apoyándonos una a otra en ese proceso, tener con quien dialogar dentro de nosotras, trabajar con nuestras diferencias, trabajar con nuestros acuerdos, desarrollar nuestras cualidades. Eso está ahí, eso no ha cambiado, eso sigue ahí, así que vamos a experimentar una nueva forma de hacerlo. ¿sí? Vamos a experimentar una nueva forma de hacerlo y en el proceso entiendo que vamos a aprender muchísimo y que vamos a sacar muchas cosas de provecho. Sí. te dejo un abrazo. Hola una y otra vez en nuestro camino espiritual en, es, en nuestra vida estamos viendo que cosas están cambiando y depende donde estamos eh, dónde es nuestro es, qué es nuestro contexto en este momento uh, nos puede provocar diferentes reacciones y puede mover diferentes cosas y por esto siento que en este momento puede ser es muy bueno que vemos lo que, es, lo que sí está ahí, lo que sí hay aquí. Y esto quiero expresar a ti en este momento que creo que en este momento es importante que sepas que aquí estamos las cinco viviendo juntas y profundizando, profundizando nuestra práctica, como refinando nuestra ética que es algo muy valioso para nosotros este trabajo y también profundizando nuestras relaciones en la comunidad, que uh, sí, hay mucho de aprender uno del otro. ¿no? Y, y también seguimos con este compromiso que tenemos de realmente ofrecer nuestro mejor para ti, para toda la comunidad. Y, y sí, en estos últimos 14 años, desde la fundación de esta comunidad, hemos... Tuvimos ya muchas diferentes travesías uh, aprendiendo de, de, de todo lo que surge muchísimo y aquí seguimos uh, aprendiendo juntas y juntos uh, con todos ustedes y uh, profundizando nuestra, nuestra práctica, apoyándonos mutuamente y esta es mi aspiración que podemos seguir um, apoyándonos, inspirándonos todos que nos sentimos conectadas, conectados aquí, y podemos convertirnos todos en lámparas para el paz, para el bienestar de todos los seres y este mundo. Antes de llegar a esta comunidad, eh, tuve la fortuna de estar al otro lado de la pantalla y, y como decía Dancho, eh, imaginar esa monja ideal, <risa> así que sí, yo lo, lo, la visualicé así, la, la vi así y proyecté todos esos roles y todos esos ideales, que al llegar aquí vi cuán dolorosos eran para mí y cuánto me impedían ver realmente al ser humano detrás de de ese rol y de todas esas proyecciones que, que construí. Y, y al empezar a desmantelar todas estas situaciones, eh, me permitió ver que, que eh, lo que hay es solamente un anhelo de, de beneficiar. Y con esa decisión, eh, para mí es completamente claro y obvio que su anhelo lo profundo de beneficiar sigue completamente ahí y es un motor imparable y, y a la vez me da a mí la convicción de de que yo necesito muchísimos eh, años y muchísima construcción interna para poder ver cuál es ese trabajo interno que yo tengo que hacer con mis clichés, con todas esas emociones que surgen en cada instante con esa mente distraída. Así que para mí el seguir en, en el camino monástico y seguir sobre todo en esta comunidad con, con estas mujeres realmente maravillosas en, en las que he aprendido a, a confiar y abrirme y, y ver que esos procesos tienen un, un fruto. Es, es también esa motivación de, de continuar para no solo beneficiarme y, y soltar tantos sufrimientos, sino también ese mismo impulso de transformar para realmente ser una condición para otros, ser una condición para esta comunidad. Así que para mí solamente hay una real fortaleza en ver la, lo que nos une como comunidad y saber que al estar unidos el estar unidas, estamos construyendo algo que, que puede realmente transformar la vida de muchos seres y es una motivación y un sentido que para mí personalmente es lo que orienta mi vida y orienta mi camino.